y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, eh, el mundo está lleno de concepciones sobre el propio mundo y sobre todas las realidades que componen este mundo, concepciones de tipo económicas, concepciones de tipo político, concepciones de tipo antropológico, psicológicas, etcétera, etcétera. Eh, <coughs> Cuando yo empecé a estudiar, eh, es, digamos que este vídeo es un vídeo muy personal, muy, muy de testimonio personal, eh, y por tanto eh, eh, eh, lo he titulado El ser está ahí, eh, testigo del ser. Bien, ese testigo evidentemente soy yo. Lo que quiero decirles es que... Eh, mmm, cuando yo empecé a estudiar psicología, eh, yo me interesé, desde el principio, por el psicoanálisis. La razón por la que me interesé, bueno, la razón por la que yo conocí, o el motivo por el que yo conocí el psicoanálisis al inicio de todo el principio, yo ya era relativamente mayor, ¿no? Un buen día un amigo mío, esto ya creo que lo he contado en algún vídeo, que pertenecía a una célula clandestina antifranquista, eh, y que iba siempre armado, armado eh, eh, me dio un libro, me dio, el libro era la introducción al psicoanálisis de Freud, y me dijo, con este libro no se puede hacer la revolución. Bueno, eh, ese fue mis inicios, eh, eh, mi primer contacto con el psicoanálisis, ese libro. Ese libro. Este amigo, mm, recuerdo que un buen día tuvo que salir por, por, por piernas, porque la policía le pisaba los talones y tuvo que marcharse a Francia eh, de una forma rápida y es, ese día, ese mismo día por la noche. Bueno, pues como les digo, eh, cuando yo entro en contacto con el psicoanálisis, eh, generalmente eh, en la facultad de psicología no se estudia demasiado psicoanálisis, se estudia pero no demasiado, y bueno, yo empecé a hacer en tercero de psicología, recuerdo que yo mismo reunía un grupo y pedí a un psicoanalista, en aquel momento en Valencia no había casi nadie, eh, pedí que, que hacer un seminario, me dijo al principio que no, luego ya me dijo, yo le insistí, me dijo que sí, y ese grupo que yo reuní, que éramos unas 10 personas, empezamos a hacer un, un seminario. Y así estuve haciendo seminarios durante muchos años, yo diría por lo menos 15 años. Eh, aparte de los seminarios, yo hacía eh, mi psicoanálisis personal, que empecé con una doctora que se llamaba Jesús Apertejo. Yo venía de Murcia, donde yo vivía en aquel momento, a Valencia, todos los, fines, todos los sábados por la mañana, y hacía al principio una psicoterapia psicoanalítica con ella. No había en Valencia ningún otro psicoanalista nada más que ella. Si no recuerdo mal, ella se había formado en Alemania y, bueno, y, y era la única psicoanalista, como digo, después ya vinieron otros que estaban en Suiza y un, me refiero sobre todo a dos de ellos y eh, empezaron a trabajar aquí en Valencia. Yo hacía mm, seminarios con estos psicoanalistas y hacía mi psicoanálisis personal, que empecé con la doctora Jesús Apertejo y luego por un problema que ella tuvo, ella eh, y no, no podía seguir con tantos pacientes, ella se marchó además eh, a Madrid, ella, ella era profesora en la Universidad de Valencia, pero luego se marchó, no sé si fue a la Universidad Autónoma de Madrid y allí siguió siguió sí, de profesora. El problema el problema es que su marido murió en un accidente de coche y esto le obligó a ella a reorganizar toda su vida. Bien, eh, entonces yo hacía, como digo, los seminarios, hacía um, eh, eh, mi psicoanálisis personal, que luego seguí con otro psicoanalista, y luego con otro, y con otro, con otro, hasta seis eh, y luego, una vez yo empecé ya a trabajar en, en la clínica, al principio en una consulta con dos compañeros, luego solo, etcétera, etcétera, en diversos lugares de Valencia, pues eh, ya hacía tres cosas: una, los seminarios, otra, las supervisiones de los casos que yo iba viendo, porque al principio, durante un tiempo prolongado, se deben hacer supervisiones, no de todos los casos, pero sí de algunos de los que vas trabajando con un psicoanalista experto. Y luego hacía mi psicoanálisis personal. Esos tres pilares que digo siempre, que eh, son la base de la formación de un psicoanalista. <coughs> Primero, las supervisiones, los seminarios y el psicoanálisis personal. Pues eh, yo me encontré evidentemente con... <coughs> Perdón. Me encontré con una teoría, con una técnica eh, hecha ya, depurada, que era la psicología, el psicoanálisis que Freud había iniciado, había puesto los cimientos, <coughs> y que luego había sido continuado por otros muchos psicoanalistas. Eh, ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que al principio... Eh, eh, claro, yo no tenía ningún conocimiento de psicoanálisis, y por tanto aprendía pues lo que se me iba enseñando en aquellos seminarios, en aquellas lecturas, en aquellas conferencias, en aquellos congresos a los que yo asistía pues a todo lo que podía y como digo, esto duró duró muchos años, duró eh, yo creo que no menos de 15 años, la formación fue muy larga y muy de mucho tiempo y muy costosa en, en tiempo, en dinero, en, en muchas cosas bueno pero ocurrió una cosa y es que en la medida en que mi formación iba avanzando se produjo dentro de mí un desacuerdo en relación a, a la teoría freudiana ese desacuerdo tenía que ver fundamentalmente con que lo que Freud llamaba en su segunda teoría pulsional, el ello, eh, yo no lo veía claro. Y entonces dentro de mí mmm, se produjeron dos desacuerdos, digamos un desacuerdo personal y un desacuerdo clínico. El desacuerdo personal era que en la medida en que yo iba haciendo mi, mi propio psicoanálisis, con estos psicoanalistas que eran mi, mis psicoanalistas, yo iba experimentando y sintiendo cosas y pensando cosas a través de las sesiones. Eh, yo recuerdo, para que ustedes lo sepan, que al principio y durante mucho tiempo yo hacía cuatro sesiones a la semana y luego durante también bastante tiempo tres sesiones a la semana y luego al final ya eh, dos sesiones. Eso durante años. Bien. Se iba produciendo, como digo, un desacuerdo personal y un desacuerdo clínico. Es decir, quiero decir que en la medida en que yo empecé a ver pacientes... Yo también, yo también iba teniendo experiencia clínica con otras personas que yo trataba. Y ese desacuerdo consistía en que no veía claro ese fundamento de la teoría freudiana. Como ustedes saben, Freud tiene una teoría que podemos llamar y llamamos una teoría libidinal, la teoría libidinal viene a decir algo así como que la libido, es decir, la energía de la pulsión sexual, eso, a eso se le llama libido, eh, es como eh, la energía que dinamiza toda la, la, la personalidad humana. La, la, la personalidad humana. Eh, son eh, lo que Freud llama las pulsiones, las pulsiones que están eh, en ese lugar que en su segunda teoría pulsional llama el ello, allí hay como un reservorio que es donde están toda esa energía, todas esas pulsiones que tiende a la descarga, que tiende a... a es, son impulsos que tienden a la descarga para buscar un placer. Esa, esa, esa descarga, la que tiende ese ello, esa descarga de las pulsiones, eh, eh, es, una, es, una, es una descarga que muchas veces hay que reprimir, porque las, la búsqueda del placer está confrontada con otras cosas de la vida, por ejemplo, con las pulsiones de autoconservación que tienen a, a conservar la vida y es todo aquello que tenemos que hacer para, para, para poder vivir, trabajar, para poder tener la comida, una casa, el vestido, etc. Y que eso hace que tengamos que reprimir eh, todas las pulsiones sexuales eh, porque, eh, digamos, eh, no se pueden satisfacer por eso pero además hay otra razón poderosísima y es que las propias pulsiones estoy hablando de la teoría de Freud pueden ser peligrosas en tanto en cuanto arremeten contra las bases de la cultura y de la civilización y la quieren tumbar es decir, la quieren en, en, sí, si, si, por lo menos tumbar o modificar o cambiar ¿por qué? porque esa cultura esas bases eh, no, eh, no digamos no producen placer, por tanto son antilibidinales, y entonces la libido intenta, eh, por así decirlo, asediarlas, eh, empujarlas y derribarlas, y la cultura y la sociedad, una vez ha creado todas sus costumbres y ha lo ha civilizado todo. Eh, pone, pone, pone diques. A esa, a esa pulsión sexual, a ese deseo de placer, porque Freud dice que sería eh, esa, esa, esa pulsión. Eh, la, la civilización, no las, la cultura no las, puede, no las puede dejar a su libre albedrío, a su libre fuerza, sino que eh, se crean una serie de defensas, y una, defensas individuales, defensas del aparato psíquico y defensas culturales, para que todo eso tenga un cierto cauce, una cierta satisfacción, pero no de una forma salvaje, eh, ni mucho menos. Esto es un poco la teoría que yo estudiaba, eh, que yo estudiaba y que es la teoría freudiana en síntesis. Eh, eh, como digo, Freud tiene tres teorías funcionales, eh, esta es la primera, la, la pulsión en la que divide, la pulsión de autoconservación y la pulsión de la luego la segunda, es la que divide, la, es la que hace que Freud habla fundamentalmente de la libido, cómo se distribuye la libido, que una parte queda en el objeto otra parte queda en el yo, está es la segunda teoría eh, pulsional y luego la tercera las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Bien, eh, conforme yo iba trabajando conmigo mismo en mis procesos psicoanalíticos y la relación con mis pacientes, yo fui sintiendo una disconformidad interior, era algo que yo no podía evitar, era algo que se me producía en, en, en la propia dinámica de mi vida, en la propia dinámica de mi vida personal y en la relación con mis pacientes, no era algo que yo que yo buscara intencionadamente, se producía, claro, a base de producirse eso y, y, y sentirlo dentro de mí, yo tuve que pensar sobre eso, tuve que empezar a pensar, ¿qué está pasando?, ¿qué pasa con esto?, ¿por qué siento esto?, ¿por qué, por qué pienso aquello?, y empecé a, a, a darme cuenta de que yo, eh, este, esta, este fundamento, de la, eh, todo este fundamento freudiano, no lo, no lo terminaba de, de estar de acuerdo con él, no terminaba de experimentarlo como algo que las cosas fueran así. ¿eh? La, la teoría, la teoría de Freud viene a decir, mire, se, le voy a leer un trocito, que un trocito breve, eh, dice así, mire, eh, podemos eh, llamamos la, la teoría libidinal, libidinal de Freud, dice, eh, dice, el conflicto creado, esto, fue, esto es, es una pequeña parte de un artículo que yo escribí, que ya llamé eh, yo primordial el sujeto de la subjetividad por una psicología con alma, en ella narro o el historial de un, paciente, de un paciente de un paciente y al final, en la última página hablo de la génesis de la libido, si ésta se origina en el ello o en el yo ¿Eh? de la libido, como digo la libido que es la energía de la pulsión social y digo, eh, brevemente lo leeré digo el conflicto creado en la teoría psicológica acerca de si la fuente, la fuente y génesis de la libido es el ello y yo pensamos que tiene su fundamento en, el, en una teorización que no está suficiente avalada por los hechos clínicos, sino más bien por una concepción naturalista, excesivamente fisicalista, que considera la libido esto es una frase eh, entrecomillada, considera la libido como una naturaleza que determinaría universalmente a la especie humana. Aquí es donde yo no estoy nada, ¿de acuerdo? Eso de que la libido sea como una naturaleza que determina universalmente a la especie humana. Este problema desaparece, como venimos diciendo a lo largo de este trabajo, si consideramos al sujeto humano como una organización y estructura innata, social, compleja, que determina un tipo de relación puesta en marcha por una experiencia compartida, que activa la vida ya presente en el núcleo esencial de la personalidad. Esto es... Eh, eh, esto es lo que yo creo que, que si lo pensamos así, desaparece el problema que crea la teoría dividinal freudiana. Evidentemente que al inicio no existe yo realidad que se va construyendo con, con el desarrollo cerebral progresivo, la evolución de los procesos perceptivos y las identificaciones. Las aportaciones de Harman, Harman es un psicoanalista, para disipar el equívoco que existiría en el concepto de narcisismo y en un término como el de catesis del yo, que le lleva, abro comillas, a designar el concepto de sí mismo self y la propia, la propia persona con respecto al objeto y el, y el yo como sistema psíquico y por tanto la catesis del yo de la catesis del self, si bien ayudan a entender el narcisismo no aclaran lo que existe en el inicio de la vida antes de la formación de la, de la realidad. Quiero decir que este problema de, de, de la libido, de la concepción libidinal de, de Freud, ha producido dentro del psicoanálisis eh, un, eh, un, un debate y, y Harman propuso esta idea que les estoy diciendo para aclarar un poco esto. Luego digo, digo más adelante, la explicación dada por la Planche Pontalí, eh, ustedes saben que hay un diccionario de psicoanálisis de la Plans Pontalí, un diccionario muy conocido, eh, entonces digo, digo, la explicación dada por la Plan Pontalí en su diccionario para encontrar una salida a este problema avalado por las expresiones de Freud, las expresiones son estas, comillas, la libido es enviada a partir del yo sobre los otros abro otra vez comillas, al principio el yo lo contiene todo, en la que nos, cierro comillas, en la que nos dicen, nos dicen ya la Plan Pontalí, estos son frases de la, la Plan Pontalí, dice, la libido como energía instintual tiene su fuente en las diversas zonas erógenas. El yo como persona total almacena esta energía libidinal de la cual es el primer objeto. Pero a continuación, el reservorio, se refiere a ese reservorio de que Freud habla cuando habla del ello, se comporta respecto a los objetos exteriores como una fuente, puesto que de él emanan todas las catesis. Pues bien, sigo leyendo. Pues bien, ¿no nos parece convincente esta explicación? Por la idea de que la energía proceda de las zonas erógenas implica una vez más una especie de sujeto construido sobre una energía y no sobre una estructura y organización, lo cual nos llevaría a pensar en una subjetividad sin sujeto o en una naturaleza sin una auténtica cimentación. Es decir, que lo que yo fui, esa reflexión que yo fui haciendo con el tiempo me hacía pensar que si eh, tomábamos la libido, o eso que Freud llama el ello, como el fundamento de la personalidad, eso era un fundamento eh, erróneo. Es decir, no podía haber, no podía ser la libido como una especie de impulso, como una especie de energía, como una especie de fuerza, la que fuera el fundamento de la... Eh, eso no podía ser el fundamento de la naturaleza humana no podía ser el fundamento, no me cuadraba eso, tenía que ser una organización mucho más cohesionada, mucho más compleja, una estructura, una organización de mucha cohesión y de mucha relación e interrelación. Esta reflexión que fue, ha sido muy larga, de muchos años, he dedicado horas y horas a esta reflexión, esto no es una cosa que yo la diga, una especulación. Esto es una reflexión sobre la experiencia personal y clínica con cientos de pacientes sobre los que he ido reflexionando sobre esto. Pues bien, brevemente se lo diré. Eh, eh, entonces empecé a pensar que las cosas no, no, no tenían que ser así literalmente como dice Freud. Entonces, ¿qué, ¿qué empecé a pensar? Empecé a pensar lo siguiente. Cuando yo veía el sufrimiento tan grande que se produce en los seres humanos lo veía en la clínica diariamente que se produce en los seres humanos un sufrimiento que es un desgarro es un abatimiento es una soledad inmensa es una, es una desorganización bestial es, es algo aterrador muchas veces cuando yo veía esto en un paciente en otro, en otro, en mí mismo en mí mismo cuando yo veía todo esto yo me decía, pero bueno todo esto que se produce tiene que haber sido producido porque algo que había antes ha sido aniquilado, ha, ha enfermado, ha, se ha destruido en mayor o menor, en, en unos casos de una forma casi total, como un terremoto que destruye tu ciudad o como un bombardeo que lo deja todo asolado. Esto es lo que ocurre en la vida psíquica y yo, pa, partiendo de todo ese relato de los pacientes y de lo que yo pensaba que algo había sido abatido, algo había sido bombardeado para que surgiese ese trastorno tan bestial y tan grande que yo veía en los pacientes y en mí mismo. Entonces empecé a elaborar otro tipo de psicología que no digo que sea completamente contrario al psicoanálisis, no, yo he llamado a esta psicología que yo le he puesto el nombre recientemente, porque no le había puesto nombre, psicología del ser, ese. Yo sé que la palabra ser se utiliza mucho en filosofía, muchos, muchos, muchos uh, filósofos la utilizan, pero yo la utilizo en este sentido. Y me pare... Utilicé esa palabra, elegí ese nombre porque me parecía contundente. Quería decir que en el ser humano. No había al principio un ello, un impulso, una serie de impulsos, una serie de, de fuerzas, una serie de energías que luego, sí, luego dice Freud, que son tomadas por el yo, el yo realidad, y eh, eh, eh, el yo las, las, las utiliza para ponerse en relación con el mundo y con la cultura, con la civilización, etc. No, yo no lo veía así. Yo pensaba que tenía que haber al principio una organización, primordial, primaria, muy sólida, un núcleo muy sólido, un alma, por llamarle de alguna forma, un alma en el sentido moderno de la palabra, no en el sentido medieval, no en el sentido como una naturaleza contradistinta al cuerpo, no es eso, sino como una organización muy cohesionada, innata, innata, que esa organización, esa estructura, puesta en relación con el objeto, con el objeto en primer caso, la madre, el padre, la familia, luego el mundo, tenía que desarrollarse, tenía que tener consistencia, tenía que ser como un árbol que parte de una pequeña semilla, se pone en el suelo y para que nazca, fíjese usted que una semilla para que germine tiene que estar en una buena tierra, no puede estar en cualquier tierra. Eh, hay semillas que están en la tierra cientos de años y germinan un buen día porque en aquella tierra se han producido unas condiciones diferentes y esa semilla estaba ahí y nunca germinó sino en aquel preciso momento. Bueno, pues igual pasa con el ser humano. La semilla que somos al inicio, esa estructura primordial, esa organización primordial compleja, una estructura ya humana, para desarrollarse tiene que entrar en contacto con un objeto adecuado, adecuado, ¿por qué? Porque si no, no surge, no se desarrolla, no germina, hay, hay una parte de esa estructura que queda como no nacida, no que nace y luego se reprime, sino ni, que ni siquiera nace, que ni siquiera germina. Entonces, esto yo llegué a pensarlo después de mucha reflexión, porque pensaba que toda esa patología se había producido porque algo se había roto, y eso que se había roto tenía que ser algo, algo, y algo complejo, algo nuclear, algo muy muy eh, muy vivo, muy dinámico, con una estructura, con una organización sí, primor, primaria, pero muy compleja ya. A eso, a eso... Le he llamado el ser, el ser del ser humano, el ser que tiene voluntad de ser, el ser que quiere llegar a ser. Esa frase que decimos muchas veces, yo quiero ser. Esa frase resume todo esto, yo, yo, ese yo primordial, ese yo nuclear, quiere ser, tiene voluntad de ser, quiere ser. Y esa fuerza del ser que quieres ser se despierta en nosotros desde el primer momento porque está ahí en la relación con el objeto. Se, es una fuerza pero que nace de esa complejidad, de ese núcleo. No es un impulso, es algo complejo. Y entonces, puesto en relación con el objeto, empieza a germinar, empieza a ser, empieza a ser. Y en esa primera experiencia del ser con el objeto, ya se produce una relación muy compleja. Por ejemplo, un niño, un niño, para que ese ser eh, se desarrolle, tiene que ser acogido. Es decir, el deseo de los padres, el deseo sobre ese ser... Eh, tiene una influencia enorme sobre el, el desarrollo de ese ser. Si no hay deseo, si, si los padres no, no, eh, no se les cae la por decirlo de alguna forma, pensando en ese hijo suyo, pero no desde el momento de, la, de engendrarlo, sino mucho antes, incluso cuando ya piensan en, en tener un hijo, si no se les cae y, y, y, y tienen en su mente, y su mente, una mente bien bien amueblada, como solemos, una, bien, una mente bien desarrollada, una mente bien equilibrada, se pone en contacto a través de lo que sienten con ese ser ya. Luego cuando ese ser empiece a, a engendrarse realmente en el vientre de esa mujer y cuando nazca, no va a desarrollarse bien, va a quedar muerto, va a quedar medio muerto, va a quedar como, como le diría yo, como, como, sin, como sin, sin, sin ese contenido humano que tiene que tener. ¿Por qué? Porque no ha encontrado el objeto adecuado. Tiene que haber encuentro, encuentro, encuentro entre ese niño recién nacido y la madre. Pero, ojo, el niño no viene a la vida como una tábula rasa, como han pensado muchos. Ha habido una teoría casi en todo el siglo XX de tábula rasa. Es decir, la teoría de la tábula rasa está basada en dos ideas. Una idea, digamos, eh, Vamos a llamarle antropológica y otra idea psicológica. La idea antropológica es algo así como que el ser humano es hecho, es creado por la cultura. La cultura, la cultura el, nace como una tabla rasa donde no hay nada escrito y la cultura pues lo hace dependiendo de donde nazcas, eres más o dependiendo de la familia, dependiendo de si vas a la universidad o si no vas, o si vives en África o en Oceanía o en, o en Alemania, pues depende de, de toda esa influencia cultural llegas a ser lo que eres y eso es la idea antropológica y la idea psicológica es que los seres humanos nacemos con unos poquitos instintos y poco más y que la cultura es la que lo pone todo todo todo ahí esto es erróneo erróneo, es erróneo ¿por qué? porque mi experiencia de un montón de años y la reflexión que yo he hecho no avalan esos hechos pero no lo digo yo solo por ejemplo, la psicolingüística hoy en día, ¿eh? ¿eh? la psicolingüística, por ejemplo, uh, ustedes, algunos de ustedes conocen a, um, a Steven Pinker, un psicolingüista moderno actual que tiene libros publicados, que habla de que el lenguaje está inscrito dentro de nosotros, que hay una estructura, un diseño universal de la mente. Un diseño universal. No es que cada uno tengamos un diseño. Es cierto que ese diseño, que es un diseño muy complejo, como he dicho, ese núcleo, ese ser, luego, evidentemente, tiene influencias de la cultura, y tiene un aprendizaje, y tiene un desarrollo, por supuesto que sí, pero ojo, no somos una tábula rasa, ya nacemos con algo inscrito ahí dentro de nosotros, con una marca, la marca de lo humano, lo humano ya está en nosotros, porque lo humano se ha ido formando a lo largo de miles y miles de años. Y no somos animales. Podemos, si no desarrollamos lo que tenemos ahí, nos convertimos en animales inteligentes. Es decir, por ejemplo, un animal puede matar para cazar, pero nosotros no matamos solo para cazar. No, cazamos solo, o sea, no matamos solo para, para alimentarnos, no. Matamos por otras muchas razones las guerras, la cantidad de guerras que hay y ha habido, donde han habido millones y millones de muertos no la hemos hecho para comer la hemos hecho por otras cosas por desigualdades sociales por el poder, que, el, el, por el narcisismo y el poder que algunos quieren tener sobre los otros porque han creído que sus ideas eran mejores que las demás y han arrasado a todos que, a aquellos que eran diferentes a lo que ellos pensaban Piénsese en, en, en la Segunda Guerra Mundial, piénsese en la, en la concepción, por ejemplo, de Hitler, que Hitler tenía en su mente, piénsese en la concepción nazista del mundo, de la vida, de todo. Cómo se mete a, lo, a la gente en las cámaras de gas porque se, se considera que esa gente sean inválidos, sean judíos, sean lo que sea, son de segunda o de tercera o de quinta eh, serie que, no, que hay que quemarlos porque no, no merecen la pena vivir. Es decir... Eh, vamos a ver, no somos una tabula rasa, somos algo muy importante desde que nacemos y eso para que germine y llegue a ser tiene que ponerse en contacto con el objeto, un objeto valioso, bueno, inteligente, generoso, amable, eso es la familia, por eso... Por eso, el deseo de los padres, su formación como padre. Yo tengo un vídeo, un vídeo este que, que lo titulé, para poder, un, para poder dar un beso, carnet de padre. Y en ese, en ese vídeo explico que los padres deberían hacer como si dijéramos tener un carnet de padre. No se puede ser padre. Así, quiero ser padre. No, debería haber una formación reglada. Sí, reglada por el Estado por el estado bien reglada, en el sentido de decir, señores, usted quiere tener hijos de acuerdo, pero tiene que formarse, sí, vamos a evaluarle, a ver si usted eh, eh, eh, va a poder ser padre, si tenemos carnet para conducir, para no sé qué, para no sé cuántas si los arquitectos no pueden hacer una casa sin formación, los médicos no pueden operar sin, sin sus estudios, ¿por qué para ser padre cualquiera puede ser padre? Yo, yo les puedo decir que cuando yo fui padre, yo no estaba preparado para ser padre, en absoluto, se lo digo, honradamente después me he dado cuenta que no, que no, que no, que no, que yo tenía que haber, me tenían que haber hablado y me he dicho, oiga el señor Juan Gómez, usted no puede ser padre ahora, tiene que hacer esto y esto y esto y esto, para... yo fui padre bastante joven, bastante joven, pero no, no estaba preparado, debería haberme preparado mucho más y hubiera estado bien que alguien con conocimiento, mucho más conocimiento, me hubiera dicho, oye, vamos a ver, usted quiere ser padre muy bien, pero tiene que hacer esto, Vamos a ver estas cosas, esto y aquello y aquello, ¿eh? Bien, pues entonces vamos a ver, ¿qué quiero decirle? Que somos relación, somos alma. Y cuando eso, eso cae dentro de nosotros desde que nacemos, esa semilla tan potente que es la semilla de lo humano, no entra en contacto con un mundo con un objeto, una madre, un padre, una familia, una sociedad, con unos valores, no es bueno, no podemos construir lo humano. ¿Esto qué que, que consecuencia sacar de esto? Y voy acabando ya. Primera, primera que tenemos que conocer bien lo que somos. ¿eh? Y segundo, que si el mundo que se pone en contacto con este ser no es un mundo bueno, un mundo maduro, responsable, que no busque el dinero, que no busque, que no busque simplemente la fama, eh, que, que... pues entonces, ¿nosotros qué seremos? Pues seremos, ah, sí, seremos seres humanos, pero seres humanos pues con unas carencias infinitas, con, con una personalidad enfermiza, eh, con una normalidad, eso que llamamos la normalidad, que al fin y al cabo es un criterio cuantitativo, una normalidad, claro, como somos tantos y somos tontos, pues ya parece que somos menos tontos, pues no, por, aunque seamos mil millones de tontos, seguimos siendo tontos, lo que pasa es que, claro, somos tantos y decimos tanta chorrada que al final nos creemos que las chorradas son cosas maravillosas, porque las decimos eh, mil millones de personas, pues no. Bueno. Ese ser que hay en el principio, después de esa primera fase de relación con el objeto, generalmente la madre, el padre, la familia, construye algo. ¿Qué construye? Un yo. No un ello. Un yo primordial. ¿Y qué es el yo primordial? El yo primordial es la confluencia del ser primordial y el objeto, digamos también primordial, que confluyen en un encuentro y crean un, un primer entramado de relaciones, de relaciones, una especie de matriz de relaciones primera. En esa matriz hay deseos, sentimientos, pulsiones, eh, anhelos, etc. Etcétera, etcétera. Una de las pasiones más importantes del ser humano, no digo la más, porque decir la más siempre es peligroso, es el deseo de intimidad que tiene usted y yo. Vamos por la vida hambrientos de intimidad. La intimidad es mucho más importante que la pulsión sexual. Buscamos, buscamos de una forma mmm, voraz, diría yo, un poco de intimidad, un poco de compañía, un poco de conversación, un poco de contacto, un poco de cariño, un poco de amor, un poco de ternura, un poco de respeto. En esa estructura primordial del ser está toda la dignidad humana. Y como está desde el principio, nadie tiene derecho a violarla, nadie por tanto, no depende de la cultura, sino más bien que la cultura depende de eso. Es decir, la cultura se ha de adecuar a esa estructura primordial que ya lleva en su propia esencia toda la dignidad de un ser humano, de todos los seres humanos, sin excluir ninguno. No hay ningún ser humano que pueda decir, yo tengo más dignidad que tú. Usted puede decir, yo tengo más dinero que tú. Usted dirá, yo, puedo, yo tengo una empresa que vende billones... Y tú, usted no vende nada. Usted podrá decir eso, usted podrá decir eso. Y podrá decirlo después de haber creado un mundo loco, podrá decirlo. Pero lo que no podrá decir nunca es usted, podrá decir no, lo que no podrá decir nunca es yo tengo más dignidad que tú. Porque tú eres de no sé dónde y yo sé no sé dónde. Porque yo tengo más cultura y tú tienes menos. Porque yo tengo más dinero y tú tienes menos. Porque yo llevo un traje maravilloso que me ha costado no sé cuánto y usted lleva un taparrabos. Porque usted vive en un chalet que le ha costado una casa maravillosa que ha costado no sé cuántos millones de euros y usted vive no tiene ni donde caerse muerto. No, ese señor que no tiene donde caerse muerto tiene exactamente la misma línea que usted, aunque usted tenga todo eso un coche maravilloso, una casa maravillosa, una carrera maravillosa, una empresa maravillosa, etcétera, etcétera. Por tanto, amigos, la concepción, las concepciones que nacen de la psicología son muy importantes, como cualquier cosa. ¿Saben ustedes por qué? Porque las concepciones mueven al mundo. Las concepciones que tenemos aquí en nuestra cabeza individualmente y socialmente en las condiciones. Que, por ejemplo, ¿qué está pasando con la naturaleza? Ahora aquí en España últimamente han habido algunos desastres, han habido una serie de muertos porque han habido inundaciones, gota fría, etc. Esto es producto de que estamos alterando la estructura, la organización de la naturaleza. No solamente estropeamos la estructura de nuestro ser, sino la estructura, es decir, la conexión que existe entre todas las partes de la realidad. Si estropeamos eso, la naturaleza, la enfermamos. Y como la enfermamos, ya no llueve como tenía que... Llueve, vamos, llueve como... Bueno, aquí en España, lo último era ya 300 litros por metro cuadrado. Eso en, en, en una sola, eso arrasa con todo, se lleva todo lo que pide por medio. Bueno, amigos, pues entonces lo que quiero decir es que las concepciones psicológicas tienen que ser adecuadas a la realidad. Yo me he esforzado, y por eso me atrevo a hablar de esto de la forma en que hablo, me he esforzado durante años en reflexionar muy seriamente y durante mucho tiempo sobre crear una concepción de la psicología que sea adecuada a la realidad, de lo que somos los seres humanos y a las relaciones que tenemos que construir y a las patologías que construimos cuando esas relaciones no son buenas. Le he llamado psicología del ser y, por tanto, yo la expongo aquí delante de ustedes para que ustedes la critique. Sí, para que la critique, para que critique. Eh, en próximos vídeos les hablaré de cómo está la psicología actual en relación a todo esto, en relación también al psicoanálisis, en relación, por ejemplo, al conductismo, o en relación a la psicología cognitiva, o en relación, eh, por ejemplo, a otras concepciones psicológicas y a otros pensamientos del momento sobre el ser humano, e intentaré ir desarrollando esto, es lo que les dije que iba a darles como una especie de curso sobre lo que yo he llamado psicología del ser pero este es el primero, el primer capítulo y luego vendrán otros eh, tenía preparado mucho más trabajo sobre esto, pero eso lo iré desarrollando porque como ustedes ven la cosa es compleja, eh, pero por tanto procuren ustedes ser críticos, yo le pido que sean críticos conmigo que me digan, en los comentarios, me digan, mira, eh, Juan o Don Juan, o como ustedes quieran llamarme, eh, esto lo veo bien, esto lo veo mal, esto no estoy de acuerdo, esto sí, eh, eh, debería usted pensar. Es, eh, quiero que ustedes me den sugerencias para seguir pensando y seguir madurando y seguir conquistando nuevas parcelas de saber que sean lo más realistas, lo más objetivas y lo más serias posible. Bueno, amigos. Eh, eh, que tengan unos días felices y, y que todos los tengamos y que me ayuden en, en el blog a ofrecernos me ayuden a ofrecer, ofrecernos ideas, comentarios, etc. Para, para mejorar este mundo. Porque al fin y al cabo este videoblog tiene dos objetivos. Uno, cambiarnos a nosotros mismos y dos, cambiar el mundo. Usted tiene la palabra y yo también. Adiós.